El aire expulsado en un estornudo puede alcanzar los 150 km por hora. Además, las partículas despedidas alcanzan una distancia de 2 a 6 metros. Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo estoy contenta chicos, estoy muy contenta. este Hoy les voy a enseñar a hacer esta lámpara muy muy bonita. De hecho yo hice esta lámpara hace como unos cuatro años yo creo. Compré unas rueditas que utilicé para mi escritorio. Si no han visto este video se los voy a dejar aquí. Para que vayan a verlo, solamente le tienen que dar clic si están en sus computadoras y si no, les dejo el link en la parte de abajo. Están caras. Yo las busqué en Lina y están caras, pero yo les voy a enseñar cómo hacerlas. Están preciosas, no no, no saben, están divinas. Pero bueno chicos, en fin, ya este vamos con el tutorial. Bueno, espero y no los revuelva con el tutorial, pero lo primero que vas a necesitar son canutillos. Bueno, así le dicen en México. Estas rueditas que las puedes encontrar en muchas manualidades. E hilo transparente. Espero que alcancen a ver, pero lo que hice aquí fue cortar un pedazo de hilo largo largo y doblarlo por la mitad. Después en un lado de nuestro hilo vamos a poner una chaquira. No la cantante, ¿eh? el otro tipo de chaquira. Así que pon la chaquira de un solo lado y jala hasta llegar al final del hilo. A partir de aquí vas a colocar lo demás por los dos hilos o los dos lados. Luego vas a meter una lentejuela por los dos lados. Jala al fondo y así te tiene que quedar. Ahora pon un círculo de estos y luego otra lentejuela. Y así se verá de este lado y si lo volteas así se va a ver. Y a partir de aquí chicos vas a hacer el mismo patrón. Coloca tus 6 canutillos, lentejuela, círculo, lentejuela, etcétera. Y así me quedó mi primera hilerita, después vas a hacer otra, y después otra, y otra, y otra, y otra. Necesitas hacer muchas de estas, yo hice más o menos unas 15 creo. Así que sean muy pacientes. Ah, se me olvidó decirles que yo puse 8 círculos en total en una hilera. Tú puedes hacerlos más largos o cortos, tú decides. Luego yo compré este círculo de plástico, de hecho es un círculo para una bolsa, las encuentras en tiendas de manualidades. Esta es la base de mi lámpara, lo que hice aquí fue amarrar un hilo de un extremo a otro y luego otro de otro y otro de otro, espero que entiendan bien. Casi no se ve el hilo por transparente. En el centro amarré un hilo largo, largo. Este va a ir en el techo colgado, así que lo amarré en el centro de todos mis hilos. Ah, y las hileras que hicieron las van a ir amarrando alrededor de esta base. Puedes hacer muchas o poquitas hileras. Igual tú decides cuántas quieres hacer. Yo le puse alrededor de 15. Todo por el video, chicos espero que les haya gustado muchísimo este si te gustó por favor dale un big like y suscríbete para que no te pierdas estos videos y para que seas parte de la familia saben que yo esta lámpara este si ustedes eh, les pueden decir a sus papás que les hagan una lámpara un foquito igual las pueden colgar en un um, en un foco que no tenga lámpara o algo y se verá genial, pero también yo lo que iba a hacer con esas lámparas es de que iba a poner dos de cada lado de mi duro, pero así flotando sin este, foco ni nada, nomás así flotando y sí, sí lo hice, solamente que clavé un, un clavo en el, en el techo y, y como que lo doblé y ya colgué la lamparita, usen hilo transparente para que no se vea esto se va a ver mejor si sí, si sí usa el hilo transparente. Pero colgué una de un lado y empecé otra, pero ya después no sé qué pasó, yo creo que me dio flojera o algo y así que no lo hice. Seguramente se están preguntando, entonces ¿cómo lo hiciste si ya lo tenías terminado? Es que yo había empezado uno nuevo y desbaraté ese. Y con, con ese me pero ya uh, es un día muy viejísimo Pero se los quería compartir porque ahí estaba en mi cuarto solo y abandonado Y dije... ¿Saben qué? Les voy a compartir esta idea para mis queridos amigos del internet para que tengan ideas cómo, en, cómo decorar su cuarto y, este, y hacer cositas muy padres. Igual se pueden inspirar y hacer sus propios patrones para la lámpara y todas esas cosas. Y bueno chicos, ya me voy, ya me voy. Este, los quiero mucho, nos vemos en mi próximo video. Este, estoy tratando de subir videos cada semana pero no está muy ocupada este, pero estoy tratando lo más que pueda chicos estoy tratando no así que no se te olvide regresar cada semana para ver si subí un videito o no voy a tratar de subir los viernes porque es cuando más tiempo tengo de grabar y editar y todas esas cosas y bueno chicos los quiero muchísimo les mando un beso y nos vemos en el próximo video